Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección con Marcelo Di Marco y Eliana Macías. Mira lo que tenemos acá en la novela de Eliana. Eh, un personaje encuentra un sobre, ¿sí? a quien acaba de volver, dice en el anverso. Anverso al frente, reverso atrás. ¿sí? A medida que Exan recorría las líneas a la luz que emanaba del espejo, aumentaba su irritación. No se dio a la tentación de hacer pedazo a la carta. Volvió a guardarla en el sobre y con el sobre en la mano bajó al salón principal en busca de Níngra. Fantástico. Fíjense lo que tenemos acá entonces. ¿Se dice el contenido de la carta? No. ¿Eliana, la autora, lo sabe? Sí. ¿El narrador? No. Vamos a entendernos. Eliana es la autora y tiene, digamos, como instrumento principal una metáfora que inventamos en esto de escribir y leer, tanto lectores como escritores, a lo largo de los siglos, ...inventamos esa metáfora que se llama narrador. ¿Mm? El narrador es el instrumento que no solo Eliana, sino también todos nosotros autores... ...usamos para contar algo. El punto de vista está en Exan Y uno dice, ahora, ¿por qué no se dice en ningún momento? Porque si ustedes revisan la, la carta, en ningún momento se dice qué contiene. Sabemos que su contenido es un contenido que a Exan no le gusta ni medio... Y dice, por qué no se dice el contenido? Bueno, porque Eliana es una excelente narradora, y como excelente narradora que es, deja en el camino más preguntas que respuestas. Y eso aprovechando un excelente instrumento que es la utilización del narrador deficiente. Ay, eh, Marcia, pero no decías que Eliana eh, es una narradora excelente. Sí, sí, ojo como autora brillante, pero el narrador que ella usa en este caso no es un narrador omnisciente que todo lo sabe, no es una un narrador supraciente que lo sabe todísimo aquello de Stephen King en el final de It, ¿no? Cuando dice fulano de tal que 30 años más tarde moriría de cáncer, dijo, ¿cómo sabes tanto, viste? 30 años después. Acá en este caso no se trata de ninguno de esos dos sino de un narrador que se llama deficiente. El narrador sabe menos que el personaje porque Exan al recorrer las líneas y ir calentándose cada vez más aumentaba su irritación sabe por supuesto que está leyendo pero no lo dice el narrador el narrador no lo sabe la autora sí bueno, ya me enteraré eso también a medida que vayamos trabajando esta hermosa novela Mientras tanto, muchachos, pura arriba para Marcelo y Marco, para Eliana, para taller de corte y corrección, que con todo. Sigan compartiendo naranjas, likeen y comenten. Hasta pronto.